Hola, ¿qué tal? Alexandra, ¿cómo estás? Oye, revisando tu, tu presentación, yo creo que eh, si dices que ya operaste, ya realizaste, yo te quiero proponer algo diferente. Sobre todo pensando en que dices que, que, que quieres eh, titularte mejor por promedio. Entonces, eh, a lo mejor sí habrá que cambiar el, el, la modalidad no ahorita, ya después que termine el, el, este, este semestre. Pero yo te propongo que más que pensar en una tesis, pensemos en un artículo que se pueda publicar. ¿No? Esto es... En el caso de la, de la tesis, habría que hacer toda la exposición en un documento que vaya más o menos alrededor de, de, de 100 páginas. Pero si pensamos mejor en que ya tienes la experiencia y ya tienes toda la información pues pensemos en concentrarnos solamente en un artículo para poder publicarlo en una revista. Una revista, por supuesto, académica. ¿Qué nos serviría a esto? Serviría, eh, por una parte, este, ayudaría a que puedas eh, concentrarte solamente en la escritura de 20 páginas, eh, pero de una manera eh, sistemática, ¿no?, y argumentativa, ¿no? de manera académica. Que puedas transmitir esa experiencia de una manera formal. Esto nos ayudaría a que, a que tengas esa experiencia de formalización de estas ideas. Eso por un lado. Por el otro, ayudaría también a que, eh, una vez que lo que se tuviera, eh, poder proponerlo a, a, a alguna revista. A, aquí abajo te pongo un par de revistas que podrían ser las opciones. Y, y, y una vez que se te apruebe el, este, este artículo para publicar, con la pura aprobación, no es necesario que se publique, o si quieres esperarte que estés se publique, eh, puedes solicitar el cambio de titulación para él eh, ¿Y qué otro podría ser otra opción? Bueno, si tú dices que quieres titular por promedio, me parece bien, si tú no necesitas continuar con un posgrado y esas cosas, pues entonces está bien, puedes titularte por promedio. Y entonces si tú te concentras solamente en la creación de este artículo, con eso pasarías, pasarías el, el, el laboratorio, inmediatamente después puedes solicitar la, el cambio de titulación por promedio. sí, Pero en dado caso que lo termines el semestre y tengas el artículo ya hecho, y quieras continuar con esa opción de, de, de titulación de publicación, entonces, pues ya podría seguir con, con esta opción, porque, te decía, eh, si tu intención es continuar con un estudio de posgrado, eh, regularmente te piden trabajo recepcional y si tienes una publicación, pues te vale más puntos, ¿no? Eh, entonces, ahí está, yo creo que esas tres opciones, ¿no? Una, digo así como tres ramas. Una, que, este, que hagas el, el, el, la, el, el artículo. Lo trabajemos en ese semestre. Y a, al final, este, si decides titularte por promedio, pues bueno, te gastas el cambio por promedio y ya hiciste el artículo. Ya después, si tú quieres, lo puedes publicar o no. La otra opción es que termines el, el, el, el semestre eh, con este artículo, se te hace retroalimentación Tú haces los cambios, lo presentas a una, a una revista y en cuanto te lo acepten, pues ya entonces este, te, te titulas por esta modalidad. Y la tercera opción es la misma, ¿no? que, que te esperes, que lo presentes. Y una vez que lo presentes, si no o sea, se tardaran mucho en titular, en, en darte la aceptación del artículo o te lo rechazaran, pues cambias a la modalidad de promedio esto es cualquier opción es válida tú decides cuál pero para poder asegurar que termines de mejor manera el semestre yo creo que lo más conveniente entonces será concentrarnos en la generación de este artículo ¿no? ¿por qué? Porque ya tienes la experiencia ya tienes el, el este ya ejecutaste ya tienes la información ahora hay que organizarlo nada más yo te, en cuanto a lo que dices de que, que, que lo que dijo el comité de titulación, que era una cuestión de género, coincido total y absolutamente. La, la cuestión de, de, de las representaciones del género y las prácticas que hay alrededor del género y la violencia, pero también la, la hegemonía que hay en términos de ciertas prácticas y discursos, tiene que ver con un elemento cultural. Y como gestores culturales implica gestar, no cambiar esos elementos culturales por otros. Por lo tanto, me parece perfectamente tu postura y yo la apoyo. A lo mejor habría que fundamentarla de esta manera. Para ello, entonces, te propongo que hagamos un artículo para una revista académica que eh, considere al menos entre, entre 15 y 20 páginas. Igual, te, te digo, aquí abajo te voy a poner dos, dos opciones de, de revistas que podrían ser... Uh, tú eliges cuál, eh, elige nada más este, eh, el, este, pues las características con que te piden que esté escrito, los estilos de citación y esas cosas. Pero regularmente son entre 15 y 20 cuartillas. yo te propongo la siguiente estructura. Tiene que tener una introducción donde presentes el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que tú estás observando? ¿Por qué es un problema? ¿no? y como los alcances que, que va a tener el documento. Esto es, vas a decir, yo observo este problema que existe, por lo tanto, este artículo habla sobre una experiencia que este, atiende a este problema, pero este artículo trata de decir esta situación. ¿no? Después vendría un subapartado, que sería como la fundamentación, esta fundamentación es, en parte, eh, conceptual y empírica. Conceptual, porque aquí vamos a explicar los elementos conceptuales que ya decías, eh, sobre eh, qué entendemos por violencia de género, sobre las diferentes metodologías que existen para trabajo con ese tipo de, de, este, de, de, de personas eh, que han sufrido este tipo de, de, de problemas. Eh, también eh, la fundamentación empírica, ¿no? Desde dónde estás partiendo, cuáles son, eh, si dices que mujeres este, que han sufrido violencia, quiénes son, con quiénes trabajaste. Aquí es la descripción de tu público objetivo, dónde están, quiénes son, qué hacen, etcétera, ¿no? Todas estas, este, esta fundamentación, desde dónde está tu referente conceptual y empírico, ahí haciendo un ensamblado. Eh. Eh, continuaría un subapartado que hable sobre el modelo metodológico, esto es, en la anterior dijiste qué entendías conceptualmente por el problema y lo definiste empíricamente a las personas que suben esa, ese problema. Ahora dirías cuál es tu estrategia o tu propuesta metodológica con la que trabajaste. Todo escrito en pasado, este asunto de los objetivos, de las metodologías, todo escrito en pasado que, bueno, se propuso este modelo que implicaba, este proyecto que implicaba en este tipo de actividades, con ese tipo de objetivo, con ese tipo de enfoque, ¿no? Eh, basado en ese tipo de conceptos o de enfoques conceptuales. Después vendría un siguiente subapartado, que sería la exposición de los resultados. Tú vas a poner, bueno. Eh, se hizo de esta manera, se tuvieron esos resultados, se tuvieron estas dificultades, se tuvieron, ahí es donde vas explicando qué se hizo, cómo se hizo y qué resultados se, tu se tuvieron, dificultades y alcances. Y, y terminarías con una conclusión. qué es lo que estamos hablando, al final de cuentas, eh, en términos de, de, de las revistas académicas y más de corte científico, es que identificas un problema, ¿sí? en este caso, en términos de gestión cultural, en este caso particular, sobre violencia de género, y dices, ¿en a este problema tiene estas características, estos elementos conceptuales y empíricos? Por lo tanto, propongo este modelo de intervención. Este modelo de intervención lo implementé de esta manera, se realizaron estas acciones, estos resultados, por lo tanto, concluyo que este modelo es el adecuado por si alguno tiene un problema similar, se puede solucionar un problema así, con esas características, o si sí, las conclusiones te pueden decir, sí puede resultar de esta manera, este modelo siempre y cuando consideren esos elementos que nosotros no consideramos en su momento, o decir, definitivamente esto no resulta, va por otro lado, ¿sí? Lo que haces es construir, presentar el modelo para solucionar la problemática, este, calarlo, intervenir, este, ¿cómo se dice? Probarlo, <coughs> y este experimentarlo, y la conclusión te va a decir si funcionó o no funcionó, y si funciona qué, y qué no funciona, ¿no? Y eso sería el artículo. Entonces, si pudiéramos, si pudieras trabajar en esa parte de aquí el coloquio, presentarías en el coloquio el artículo para que se te hagan las observaciones necesarias, y ya terminando el, artículo, el, el coloquio, ya tendrías el documento, y ya tendría la decisión de irte por de promedio, si así lo deseas, o meterlo para a una revista y con eso titularte por, por esa modalidad. Tú decides, sí es, pero eso nos ayudará a, a que puedas este, tener sin ningún problema, porque a lo mejor si quieres trabajar sobre la cuestión de la tesis, implicaría otro tipo de ejercicio y, y, y presentar datos más, más extensos. Eh, la diferencia entre la tesis y el, y el artículo es que la tesis eh, si haces toda la explicación más detallada, sí. pero quien te evalúa son los propios profesores. Y de un modo u otro, hay unas, eh, hay ciertos niveles, que, eh, requerimientos que consideran para que puedas pasar esa tesis, pero suele ser como... Eh, no como, como más entendible que, que, los, que los estudiantes de licenciatura suelen cometer algunos errores en la redacción, en la exposición, y se suele tolerar un poco eso, y no hay ningún problema. ¿no? Eh, en el caso del de el, el, el artículo, hay quien te evalúa, no son los profesores de, de, de la licenciatura. Quien te evalúa es un... Son pares ajenos que ni siquiera saben que eres estudiante o egresada de licenciatura. Por lo tanto, te van a evaluar como si fueras par académico. Eh, lo cual implica, si bien es cierto que son menos páginas, pero implica un rigor de argumentación y de demostrar. Si tú dices, ese es el punto, aquí lo demuestro. Ese es el punto, aquí lo demuestro. Y eso implica pues, un ejercicio muy interesante, ¿no? Por eso hay quien dice, no, yo mejor en, en, en tesis, es más leve, puedo extenderme más sin ningún problema. En el caso del artículo tiene mayor, este, es más riguroso. Pero yo creo que podríamos, te digo, insisto, podríamos intentarle eso para que puedas pasar el, el laboratorio con ese producto y ya tú decidirás más adelante si lo metes o no, ya sea como parte de tu, de tu titulación o después de que te titules por promedio. Pero ya con eso pasaríamos. Felizmente. Parece. Igual aquí abajo te pongo algunas este, eh, referencias relacionadas con, con artículos, con, con algunos este, ponencias y artículos de que de otras personas que han hecho un ejercicio similar al tuyo, un poco para que te des de eh, una idea. E igual de las revistas, échale un ojo a algunos de los este, artículos que ya se han publicado para que veas cómo están estructurados, organizados y presentan, ¿no? Y bueno, yo en lo personal este te invito a que, a que la apuestes al artículo eh, porque creo que en este proceso de, de formalización de la gestión cultural, de profesionalización, necesitamos avanzar hacia ese tipo de cosas, sobre todo a compartir, porque seguramente si tú, cuando tú lo armes y lo compartes de manera organizada, eh, hay más estudiantes que vienen iniciando o gestores que están en la práctica que quisieran trabajar con un con un problema similar al tuyo o con un público obje este, objetivo similar al tuyo, tendría una referencia para no iniciar de cero. Y esa es la clave de todo avance eh, disciplinar de cualquier tipo de disciplina. Así que bueno, pues, espero que te sirva la retroalimentación. Eh, por lo tanto, la siguiente actividad del, del laboratorio, bueno en este caso seminario, dice que que te pongas de acuerdo con tu uh, director, en este caso no importa, ya vete directamente sobre la escritura del artículo. Si tuvieras alguna duda o, o, ne o necesidad de orientación metodológica, conceptual, de lo que sea, mándame un correo y, este, y ya podemos conversar. Bueno, hasta luego.